Tienes 5 segundos para dejar un buen like en el vídeo antes de que comience o todas tus skins serán eliminadas de tu cuenta Chavales en el vídeo de ayer lo reventasteis así que gente en el vídeo de hoy me lo he currado todavía más Y os traigo información acerca de las nuevas skins de la temporada número 2 del juego de Fortnite Antes de empezar con el vídeo quiero proponerle a la Neox Army algo muy importante ¿Veis esta barbita? Se recolecta con sabiduría y días de larga espera. Pero ha llegado el momento de cortarla. Ha llegado el momento de cortarla. Así que chicos, vamos a jugar a un juego. Si este vídeo llega a 5.000 likes en menos de 24 horas y todo el mundo que está viendo este vídeo se suscribe, esta barba desaparecerá por completo. Así que chavales, en el motherfucking vídeo de hoy voy a explicaros cosillas de la nueva temporada, nuevas skins que van a llegar y además recompensas y desafíos gratuitos Sé que todo eso os mola muchísimo, así que chicos os recomiendo que os quedéis durante todo el vídeo para no perderos ningún detalle, ya que toda la información os va a estar encantando Chicos, empezamos con el vídeo, seguidme por Instagram, os quiero demasiado ¡Woo! Antes de empezar con el vídeo chicos ya sabéis que estamos sorteando una skin de la tienda cada día Así que chicos, prestar muchísima atención porque hoy puedes ser tú el ganador En pantalla os dejo el último ganador, así que chicos disfrutar del vídeo Y para poder conseguir la skin de hoy solo vais a tener que hacer dos sencillos pasos En primer lugar solo deberás poner el código MrDeneox en la tienda de Fortnite Quiero ver cómo todo el mundo lo tiene puesto y participa en el sorteo Además chicos es un código muy gratis, muy guapo y... Todas las nenas... Vendrán contigo. Chicos, en segundo lugar, lo único que vais a tener que hacer es... Comentarme debajo en la sección de los comentarios... ¿Cuál es vuestro ID de Epic Games? Y ya estaría, ya estaríais participando, hermano. Mira qué fácil y sencillo, tío. Empezamos con el vídeo. Como bien sabéis, ya estamos al lado del comienzo de la nueva temporada del juego de Fortnite. Y es que la temporada número 2 del capítulo 2 está a puntito de empezar. Tal y como ya dijimos en anteriores vídeos... Así que chicos preparaos porque el día 20 de febrero de este mismo mes contando que hoy es día 15... Quedan tan solo 5 días Restantes para que la nueva Temporada llegue al juego de Fortnite Así que chicos durante la próxima Semana deberéis estar muy atentos Al canal y tener la campanita activada Ya que van a salir Todos los nuevos teasers acerca De la nueva temporada número 2 Y no os podéis perder nada De lo nuevo que va a llegar al juego Y es que chicos dejarme deciros que Desde la última publicación del juego de Epic Games oficial acerca de la skin De Harley Quinn descubrimos pequeños secretos e easter eggs que se escondían dentro de esa imagen en concreto. Y es que realmente si os fijáis vais a estar observando como parece ser una imagen normal a primera vista. Pero si empiezas a prestar atención a los pequeños detalles de esta imagen en concreto, Vas a estarte dando cuenta de que aparecen nuevos grafitis o han aparecido personajes. Y es que parece ser que son skins que realmente ya tenemos dentro del juego. Pero esta vez parece que son skins en versión mutantes. Tal y como habéis visto en el grafiti anterior podemos ver las siguientes skins que aparecen dentro del juego de Fortnite. Podemos ver la skin de Growler, la skin de Jelly, la skin de Slumber y también la skin del Zorgatón. Así que parece ser que para la próxima temporada número 2 del juego vamos a tener dentro del juego de Fortnite de manera oficial estos personajes pero con un estilo diferente de skin. Es decir, nos van a traer nuevos desafíos y recompensas los cuales nos otorgarán ese estilo desbloqueable en versión tóxica o en versión mutante. Así que chicos, ese es el primer dato a saber acerca de las próximas skins que llegarán a la tienda del juego. Que llegarán a la tienda del juego o en forma de desafíos. Y de esa manera serían skins gratuitas. Otra de las grandes pistas que hemos descubierto es que chicos prestar atención porque en el tráiler oficial del juego de Fortnite en este capítulo 2 del juego ya sabéis que dentro de Steam Stacks la zona más contaminada del mapa de Fortnite fue una de las protagonistas de ese tráiler porque justo la skin del blandito si os fijáis decide beber agua o líquido totalmente contaminado. Por lo que parece ser las sustancias de esa zona en concreto del mapa. Es decir, eso todavía no ha aparecido dentro del juego por lo que esperamos que esa zona acabe contaminada por completo. Y eso hará que las skins sean mutantes tal y como le ha sucedido a Blandito. Y es que ese líquido con el color de Kevin el cubo... Es lo que Kevin el Cubo ha traído a esta nueva dimensión del juego después de que el agujero negro decidiese absorber todo lo anterior de Fortnite para traerlo a una nueva dimensión. Como bien sabéis chicos también y os tengo acostumbrados a que dentro de cada pantalla de carga se esconden lógicamente easter eggs, secretos y misterios que los jugadores más astutos se encargan de desbloquear, por lo que en este canal vamos a estar informando acerca de todo lo nuevo del juego. Y es que parecía ser que Fortnite esta temporada no iba a tener evento porque nada hacía referencia al nuevo evento o a la historia del tiempo de Fortnite durante todos estos días que no hemos tenido nada dentro del juego. Pero desde la última actualización, 11.50, parece que dentro de los archivos del juego se han encontrado nuevos archivos del gran evento de esta temporada. Nuevos objetos que van a estar apareciendo dentro de la isla de Fortnite con el nuevo evento del juego. Como por ejemplo los objetos de oro. Objetos de oro que tienen algo que ver con la historia, parece ser, del rey Midas. Una historia de la mitología griega que nos dice que el gran rey Midas... Tenía el poder de convertir todo en oro, todo lo que él tocara se convertiría en oro, pero a la vez se convirtió en su maldición para toda la vida, ya que también a causa de eso mató a su hija. Por lo que chicos esa es la historia resumida de lo que parece que este gran evento final de esta temporada va a suceder. Y es que los filtradores han descubierto que va a haber diferentes fases del juego que van a aparecer dentro de la isla central parece ser. No sabemos si va a estar a lo largo de todo el mapa pero 100% confirmado que en la isla del centro del mapa va a suceder el evento. Es decir para asegurarnos todos deberemos ir a esa ubicación. Una vez en esa ubicación veremos que el juego empieza a cambiar de fases a lo largo de los días o quién sabe, quizás de las siguientes horas del juego. Con un total parece ser de 5 fases en total o quizás más pero solo se ha encontrado hasta la fase número 5. Otro de los objetos que ha aparecido para este evento final de esta temporada dentro de los archivos del juego son... Estas carpetas que no sabemos todavía qué contienen, pero sabemos que tienen el símbolo de una de las compañías de esta temporada. Ya sabéis que están compuestas por la compañía y el grupo de Ego y la compañía y el grupo de Alter Ego. Pues bien... Estas carpetas contienen uno de los símbolos de esas compañías que en concreto es el grupo de EGO, así que definitivamente esto confirmado queda que va a tener algo que ver con la historia del tiempo de nuestro juego actual. 100% confirmado. Otra de las skins que ha sido filtrada que todavía tiene que llegar al juego... ...pero que no va a estar llegando esta temporada... ...parece ser que es la skin del Rey de Oro. Muchísima gente está comentando que esta skin en concreto llamada... ...Rey de Oro o la skin de Oro... ...podría estar siendo la skin del nivel 100 del próximo pase de batalla... ...ya que tiene toda la pinta y al parecer su rareza es legendaria. Ya que chicos, si el gran evento tiene que ver con el oro... Y aparece esta skin, parece ser de oro, siendo un rey y además siendo de rareza legendaria ¿Coincidencia? No lo creo hermano De todas formas aquí tenéis la apariencia real de la skin dentro del juego de Fortnite Así es como se va a ver esta skin con además podéis ver el outfit al completo Ya que también disponemos de un pico, de una mochila y de un ala delta no solo eso, sino que además también va a aparecer un camuflaje de oro que realmente se ve muy, muy cool. ¿Podría ser esta la temporada que por fin llegue al juego el paraguas de oro? Todo indica a que sí, así que la próxima temporada probablemente el paraguas de la victoria sea el gran paraguas de oro que tantísimo tiempo lleva rondando por el juego de Fortnite. Y que todavía no ha salido oficialmente. Finalmente os voy a dejar aquí un pequeño gameplay para que veáis cómo se va a ver el gran evento final de esta temporada y en concreto os voy a dejar la fase número 5 del evento, así que chicos, prestarle muchísima atención. Así que chicos, esto ha sido todo por hoy, os recomiendo que vayáis a ver la opinión de Ninja que tenéis ahora mismo el vídeo por pantalla, aprovechar e ir a ver los vídeos que hemos subido estos días porque cada uno de ellos contiene nueva información que todavía no sabéis muchos de vosotros os recomiendo que no os perdáis ningún vídeo del canal y activéis la campanita, dicho todo esto, nos vemos en el siguiente vídeo, un besito a todos y ¡chao!